Hay diversidad, tantos peces para estudiar Todo un paraíso para poder vacacionar Un lugar prodigio para poder criar Hay refugios donde puedes ver Muchos peces para conocer Zona de criadero para mucho vertebrado Con rictios, crustáceos y mucho nudiblanco. Aquí en México podrás encontrar Peces, guitarra cuando vayas a buscar Grandes ballenas que te cantarán Peces, errata en el litoral rinovatoide. Entidad, burritos y sardinas nadando por doquier. Esta es la cumbia de peces escoteros, esta es la cumbia que se bailan los oteros, esta es la cumbia del ritmo del mar, esta es la cumbia taxonómica, esta es la cumbia de peces escoteros, esta es la cumbia que se bailan los oteros, esta es la cumbia del ritmo del mar, esta es la cumbia taxonómica. Puedes visitar, llenos de corales, un extraño hábitat Visto al microscopio, todo cambiará En un coral otro universo habrá mucho planto para poder comer Algas microscópicas que no se pueden ver Animales diminutos nadando por doquier Son larvas o rotíferas, como voy a saber En las costas se pueden albergar 500 especies de mucha variedad Este ecosistema es la base de la vida Sustento de toda la vida marina Esta es la cumbia que se baila en los esteros, esta es la cumbia del ritmo del mar. Esta es la cumbia taxonómica. Esta es la cumbia de peces costeros, esta es la cumbia que se bailan los esteros, esta es la cumbia del ritmo del mar. Esta es la cumbia taxonómica. México de peces de gran variedad, de ambos lados tienen costas sin igual. México es la cuna territorial de muchas especies que vienen del mar Tortugas, ballenas y peces migratorios, existen fronteras, no hay desarrollo La vida marina no para de cambiar, es lo normal y es natural Perciformes, aniliformes, globiformes, y de Batiformes urotrigonide, daciatide, gimuride, miliobatoide, heterodontide, delostomi, elocomorpalbulide, anguiliformes moringide, canriide, ostario-crupomorpaclupeide, alopiformes sinodontide, cofiniformes carapide, batracoidiformes batracoide, pugiliformes mugilide, esta es la cumbia de peces costeros, esta